Una forma diferente de trabajar, una visión que construye. Mantenemos nuestra visión filosófica que busca hacer realidad un país con igualdad de oportunidades y en donde todos los sectores vivos de la sociedad contribuyan según su capacidad y liderazgo. FMLN, un nuevo compromiso con el país y el futuro.